Próxima estación Terminal La Paz Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Los Reyes Anticipe su descenso Próxima estación, Santa Marta, anticipe su descenso. Próxima estación, Acatitla, anticipe su descenso. Próxima estación, Peñón Viejo, anticipe su descenso. Próxima estación, Quelatao anticipe su descenso. Próxima estación. Tepalcates. Anticipe su descenso. Próxima estación. Canal de San Juan. Anticipe su descenso. Próxima estación. Agrícola Oriental. Anticipe su descenso. Próxima estación. Terminal Panticlán. Correspondencia con línea dirección observatorio, línea 5, dirección Politécnico, línea 9, dirección Tacubaya. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.